El alcoholismo, un tema que Maupassant trata en algunos de sus cuentos. Su vida en París fue de mayor actividad creativa. Transcurrió entre la mediocridad de su trabajo como funcionario y, sobre todo, practicando deporte. En particular, el remo, al que se entregó con denuedo en los pueblos de los alrededores de París en compañía de... Amistades de dudosa reputación de donde quizá surgiera más de un cuento. Ahora leeremos El Borracho. Demos comienzo. Espero que te guste. El viento del norte soplaba tempestuoso, arrastrando por el cielo enormes nubes de invierno pesadas y negras, que arrojaban furiosos chaparrones al pasar sobre la tierra. El mar, embravecido, bramaba y azotaba la costa, precipitando contra la orilla enormes olas lentas y vaposas, que se derrumbaban con detonaciones de artillería, llegaban muy despacio una tras otra, altas como montañas, dispersando en el aire bajo las ráfajas la espuma blanca de sus crestas. Lo mismo que el sudor de un monstruo. El huracán se precipitaba en el pequeño valle de Iport. Silbaba y gemía arrancando las pizarras de los tejados, rompiendo los sobradillos, derribando las chimeneas, lanzando por las calles tales rachas de viento que sólo se podía caminar pegándose a las paredes y que se hubiera llevado a los niños como hojas y los habría lanzado al campo por encima de las casas. Habían sirgado las barcas de pesca hasta el pueblo, por temor al mar que iba a barrer la playa con la subida de la marea, y algunos marineros, escondidos tras el redondo vientre de las embarcaciones tumbadas de costado, contemplaban aquella cólera del cielo y del agua. Luego se iban poco a poco porque la oscuridad iba cayendo sobre la tempestad, envolviendo en sombra el océano enloquecido y todo el estrépito de los furibundos elementos. Aún quedaban dos hombres, con las manos en los porcillos, encorvados bajo borrascas, el gorro de lana calado hasta los ojos, dos corpulentos pescadores normandos de sotabarda ruda, con la piel quemada por las ráfagas saladas de alta mar de ojos azules con una pinta negra en el centro. Esos ojos penetrantes de los marineros que ven al final del horizonte como un ave de presa. Uno de ellos decía —¡Venga! ¡Vente, Jeremy! Vamos a pasar el tiempo jugando al dominó. Yo pago. El otro aún dudaba. Tentado por el juego y el aguardiente, sabiendo de sobra que si entraba en la taberna de Paumel volvería una vez más a emborracharse, frenado también por la idea de su mujer, que se había quedado sola en la chabola, preguntó. —Se diría que has apostado a emborracharme toda la noche. Dime, ¿qué se te da a ti, si siempre eres tú el que pagas? y de cualquier modo se reía ante la idea de todo aquel aguardiente bebido por cuenta de otro. Se reía con una risa satisfecha de Normando aprovechado. maturín su camarada, seguía tirándole del brazo. «¡Venga, vente, Jeremy! No hace una noche como para volver a tu casa sin nada caliente en la barriga, de qué tienes miedo». «¿No te va a calentar la cama tu mujer?» Jeremy replicaba. «La otra noche ni he podido encontrar la puerta. Casi tuvieron que pescarme en el arroyo de delante de casa». Y volví a reírse con aquel recuerdo de borrachín mientras caminaba despacio hacia el café de Paumel, cuyos cristales iluminados brillaban. Caminaba tirado por Maturín y empujado por el viento incapaz de resistir a esas dos fuerzas. La sala baja estaba llena de marineros, de humo y de gritos. Todos aquellos hombres, vestidos de lana, de colores sobre las mesas, vociferaban para hacerse oír. Cuantos más bebedores entraban, más había que chillar en el barullo de voces y de fichas de dominó, como si quisieran hacer más ruido todavía. Jeremy y Maturín fueron a sentarse en un rincón y empezaron una partida y las copas desaparecían una tras otra en la profundidad de sus gargantas. Después jugaron más partidas, bebieron más copas. Maturín continuaba sirviendo aguardiente guiñándole el ojo al tabernero, un gordo tan colorado como el fuego y que se divertía como si estuviera al tanto de alguna broma pesada. Y Jeremy engullía el alcohol, balanceaba la cabeza, soltaba risotadas que parecían rugidos, mirando a su compadre con un aire alerado y contento. Todos los clientes iban yéndose, y cada vez que uno de ellos abría la puerta del exterior para marcharse, una ráfaga de viento entraba en el café, removía tempetuoso el pesado humo de las pipas, balanceaba las lámparas en el extremo de su cadena y hacía vacilar sus llamas y de repente se oía el choque profundo de una ola desmoronándose y el bramido de la borrasca. Con el cuello desabrochado Jeremy adoptaba actitudes de borracho con una pierna extendida y un brazo colgante y con la otra mano sujetaba sus fichas. Se habían quedado solos con el dueño que se había acercado muy interesado, preguntó. —Bueno, Jeremy, ¿qué tan marcha la cosa por ahí dentro? ¿Te has refrescado a fuerza de regarte? Y Jeremy farfulló. —Cuanto más echa más seco está aquí dentro. El tabernero miraba a Maturín con aire astuto, dijo. —¿Y tu hermano Maturín dónde anda estas horas? El marinero tuvo una risa muda está calentito, no te preocupes. Y los dos miraron a Jeremy, que colocaba triunfalmente el seis doble anunciando, ahí tienes, el síndico. Cuando hubieron acabado la partida, el patrón declaró, ¿Sabéis, muchachos? Yo voy a meterme en la piltra. Os dejo una lámpara y la botella. Ahí hasta veinte a bordo. —Cierra la puerta de fuera, Maturín, y méteme la llave debajo del sobradillo como hiciste la otra noche. —Maturín replicó. —No te preocupes. Paumel estrechó la mano de sus dos clientes tardíos y subió pesadamente su escalera de madera. Durante unos minutos su peso resonó en la pequeña casa. Luego un enorme crujido reveló que acababa de meterse en la cama. Los dos hombres siguieron jugando de vez en cuando. Una rabia más fuerte que el huracán sacudía la puerta, hacía temblar las paredes y los dos bebedores levantaban la cabeza, como si alguien fuera a entrar. Luego Maturín cogía la botella y llenaba la copa de Jeremy, pero de repente el reloj colgado encima del mostrador dio las doce. Su timbre, ronco, parecía un choque de cacerolas y los golpes vibraban largo rato con una sonoridad de chatarra. Maturín se levantó al punto, como un marinero cuya guardia ha terminado. —¡Vamos, Jeremy, hay que largarse! El otro se puso en movimiento con más trabajo, recobró el equilibrio apoyándose en la mesa, luego alcanzó la puerta y la abrió, mientras su compañero apagaba la lámpara. Cuando estuvieron en la calle, Maturín cerró la tienda, luego dijo, «Ala, buenas noches, hasta mañana, y desapareció en las tinieblas. Jeremy dio tres pasos, luego vaciló, extendió las manos, encontró una pared que lo mantuvo de pie, y se puso de nuevo en marcha tropezando. De vez en cuando una borrasca, metiéndose en la estrecha calle, lo lanzaba hacia adelante. Lo hacía correr unos cuantos pasos después Cuando la violencia de la tromba estresaba Se detenía en seco por haber perdido al que lo empujaba Y volvía a oscilar entre sus piernas caprichosas de borracho Iba por instinto hacia su casa Lo mismo que los pájaros van al nido Por fin reconoció su puerta y empezó a tantearla Para descubrir la cerradura y meter la llave No encontraba el agujero y soltaba juramentos a media voz Entonces empezó a darle puñetazo Llamando a su mujer para que acudiese en su ayuda ¡Melina! ¡Eh! ¡Melina! Como se apoyaba contra la hoja para no caer La puerta cedió, se abrió y... Jeremy al perder el apoyo Entró en su casa cayéndose al suelo Fue a darse de bruces en medio de su hogar Y notó que algo pesado Pasaba por encima de su cuerpo y luego huía en la noche. No se movía estupefacto de miedo, enloquecido por un pavor al diablo, a los aparecidos, a todas las cosas misteriosas de las tinieblas y esperó largo rato sin atreverse a hacer ningún movimiento. Pero, como vio que no se movía nada, recuperó un poco de razón, la razón confusa de borracho. Se sentó muy despacio. Esperó de nuevo largo rato y, envalentonándose al fin, gritó, «¡Melina!». Su mujer no respondió. Entonces, de repente, una duda cruzó su cerebro oscurecido, una duda indecisa, una sospecha vaga. No se movía. Permanecía allí, sentado en el suelo, en la oscuridad, buscando sus ideas, aferrándose a reflexiones tan incompletas y vacilantes como sus pies. Volvió a preguntar, «Dime quién era, Melina, dime quién era, no te haré nada». Esperó. Ninguna voz se alzó en la sombra, ahora razonaba en alto. «Estoy borracho, claro, estoy borracho, es él que me ha emborrachado así, ese desgraciado es él para que no vuelva, estoy borracho». Y proseguía. —Dime quién era Melina o voy a hacer un disparate. Tras esperar de nuevo proseguía con una lógica lenta y obstinada de borracho. —Es él, que me ha retenido en la taberna de ese vago de Paumel, y las otras noches igual, para que no vuelva a casa, es el cómplice. —¡Ah, qué mamón! Lentamente consiguió ponerse de rodillas. Una cólera sorda lo embargaba mezclándose a la fermentación de las bebidas. Repitió, «Dime quién era, Merina. O te zurro, te lo aviso». Ahora estaba de pie estremecido por una cólera fulminante como si el alcohol que tenía en el cuerpo se hubiera inflamado en sus venas. Dio un paso, tropezó con una silla, la cogió, siguió caminando, encontró la cama y palpó y sintió dentro del cuerpo caliente de su mujer. Entonces, enloquecido de rabia, bramó: —¡Ah! Estabas ahí, y no contestabas. Y levantando la silla que sostenían su robusto puño de marinero, la descargó ante sí, con furia exasperada. Un grito brotó de la cama, un grito enloquecido, desgarrador. Entonces se puso a golpear como un batidor de lana en una granja. Y enseguida todo quedó en calma. La silla volaba hecha trizas, pero en la mano le quedaba una pata. Y él seguía golpeando jadeante. Luego, de repente, se detuvo para preguntar. ¿Me dirás quién era, a esta hora? Merina, no, respondió. Entonces, extenuado de fatiga, embrutecido por su violencia, se sentó en el suelo, se estiró y se durmió. Cuando se hizo de día un vecino, al ver su puerta abierta entró, vio a Jeremy que roncaba en el suelo donde yacían los restos de una silla y en la cama una papilla de carne y de sangre. Fin